La Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a la conferencia La Investigación, Motor de Desarrollo Académico y Felipe Tirado Segura. Le cede el de la UICSE, el doctor Germán Alejandro Miranda Díaz. Adelante, doctor. Eh, muy buenas tardes a todas, todos y todes del seminario del 40 aniversario de la UICSE, Recuentos y Reflexiones sobre la Investigación en la tesis TACALA. En esta ocasión tengo el doble de gusto, no es porque en la anterior no tuve el doble de gusto de presentar a un querido Felipe Tirado Segura, que nos estará, estará abordando eh, algunos planteamientos sobre la investigación como motor de desarrollo académico. Voy a... Eh, advierto que o sea, conozco su semblanza en extenso eh, y pues eso, porque no se puede leer toda, solamente eh, eh, resalté algunos de los puntos más importantes. Eh, el doctor Felipe Tirao Según es profesor emérito de nuestra casa de estudios, donde es profesor titular C de tiempo completo y miembro del proyecto de investigación psicoeducativa de nuestra unidad de investigación. ¿no? Escuela Nacional Preparatoria y Unam, becado por la UNAM para realizar una maestría en psicología educativa en la Universidad de Leicester en Inglaterra. En el 95, una educación, convención honorífica, coordinado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En el 2003, realizó una instancia de investigación en la Universidad de Salamanca. En el 2010, una invitación para desempeñarse como de la Universidad de California en San Diego. En el 2018 obtuvo otra invitación, eh, en este caso para la Universidad de Harvard, ¿no? donde también realizó un estudio. fue reconocido como por sus aportaciones excepcionales en seis áreas: en seis áreas, que siguen la primera, el estructuralismo histórico en los espacios metaescalares, la segunda, la educativa en las aportaciones institucionales, la tercera, la evaluación educativa usando tecnologías digitales. La cuarta, que serían las tecnologías digitales en la educación con, con, con software educativo. La quinta, las tecnologías para las aportaciones institucionales. En la... Y por último, por sus aportaciones institucionales orientadas a la formación de grupos de trabajo. Claro, esto es solamente la parte última, pero en realidad tiene mucho más... Comenzó su desempeño docente en el 73 como ayudante profesor en la Facultad de Psicología de la UNAM y en el 76 fue profesor de la Dirección Tecnológica y Agropecuaria de la SEP. Ingresó a la FESIS TACALA y desde entonces ha impartido más de 120 cursos curriculares, principalmente en las asignaturas de Desarrollo y Educación. También ha dado universidades que... Es profesor de la maestría y doctorado en Psicología de la UNAM, donde imparte clases y dirige tesis. Ha realizado coloquios, más de 27 coloquios en los que se resaltan aspectos, eh, aspectos curriculares. ¿no? En, en, en los grados. Ha participado en más de 70 tesis de grado. El doctor Tirado, a lo largo de su trabajo, también ha experimentado con diseños educativos, creando diversos planteamientos y materiales didácticos, como protocolos para la evaluación, cuestionarios de monitoreo, láminas para la enseñanza de, de actitudes proactivas, además de haber colaborado en la coordinación artículos de memorias, eh, con, eh, que suman en su totalidad 154 contribuciones. Entre algunas de las cosas que hay que resaltar es, por ejemplo, el libro del de, de examen 1 del Centro Nacional de Evaluación, que está mal que lo presuma, pero nos presenta un resumen de lo que fue en su momento el, el examen 1, eh, balance sobre la evaluación docente. Con, con este Centro Nacional de Evaluación Educativa. Entre algunas de las responsabilidades de gestión académica que que ha tenido, no fue que entre fue coordinador de la carrera entonces en el Pistacala, En el 89 fue miembro de la comisión dictaminadora de área de investigación y posgrado. En el 88 y hasta el 91 fue jefe. De... En el 92 fue coordinador de asesores de la eh, Subsecretaría de Educación Básica de la SEP. En, en ese momento se impulsaba la implementación del Acuerdo Nacional para la, la Moderna Básica y Normal. Y poco después, ¿no? a, a, a la elaboración del proyecto para crear el Centro Nacional de Evaluación Educativa, ¿no? el actual CENEVAL. Eh, fue director de la FESI-STACAL en dos periodos, del 99 al 2000. De, en el 2012 eh, se le distinguió, bueno el consejo universitario le distinguió como eh, la confianza de ser miembro de la junta de gobierno. Finalmente, su reseña curricular de, de trabajo académico y entonces tengo el gusto de presentar al doctor Tirado que les repito nos nos charlará un poco con nosotros sobre la investigación como motor de desarrollo académico. No, no sé qué sigue. No sé si. Sí, sí, sí. sí adelante, adelante. Ah, muy, bien, muy bien. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes. Bueno, primero agradecer eh, ampliamente a Miranda eh, sus palabras y eh, no solo eso, sino la invitación para participar con ustedes y estar en este día. Como él convocó, ¿no? Un retro y reflexiones sobre la investigación en la fesis Iztacala. Yo creo que a mí me gustó mucho la convocatoria, ¿no? Y, y voy a, a la respuesta a esta invitación. Eh, primero, el contexto, les diré, fue preparo esta, eh, preparo esta presentación a partir de la invitación que me hace el doctor Alejandro Miranda, como digo, que aprecio mucho. Eh, esto con la comunidad de Iztacala en torno a la investigación eh, curiosamente eh, paralelamente coincidió la de lo me había pedido que si podía yo eh, eh, me había pedido una entrevista y luego quedamos en que yo haría un escrito sobre el en esa en ese origen y entonces hice ese trabajo y realmente ese trabajo me ha servido mucho de para, para sustentarla, les voy a exponer. Y, y finalmente, yo diría también que me ha sido muy útil haber escuchado al doctor Peñalosa hace ocho días, tenida en la historia de la investigación en Iztacala, la cual pues me vino muy bien y, y por eso la, la, la he retomado eh, para guiar mi relación. Otra vez, no sé por qué. Voy a darle un escape. Me voy a meter en esta lámina que se corrija. Bueno, marco teórico conceptual de, de cómo, cómo abordo esta, esta forma de ver eh, la investigación. Eh, en, y, y realmente paso, como soy psicólogo, de, de dos concepciones, de la cognición y la creatividad distribuida. Un poco cuando empiece a explicar, empezarán a qué trato de decir. Primero la explicación de a la estructuración de las circunstancias. Son las circunstancias en donde uno va modelando la vida. Eh, las circunstancias son sistémicas, todas. Es decir, yo no podría hablar de la WICSE como aislada. La WICSE hay que verla dentro de Iztacala, y a Iztacala hay que verla dentro de la UNAM, y a la UNAM hay que verla porque todo esto va generando esa ciencia que van modelando las cosas que ahora voy a presentar. Es decir, las circunstancias son las condicionantes de los procesos, las políticas los procesos, y ahí creo yo que eh, finalmente, como una política de desarrollo institucional, fue concebir a la investigación como el motor de desarrollo académico en instagram en el momento en que me tocó a mí ser el director de la dependencia. ¿Qué es la cognición distribuida? Bueno, la cognición distribuida son planteamientos de desarrollo, de, de, de saber que las cosas no son personas en lo aislado. Si uno, por ejemplo, cree que la inteligencia es de la persona, y no, la inteligencia está compartida con el entorno. Lo movimiento está distribuido, ustedes cosas que ustedes no saben. La memoria está distribuida. Unos se acuerdan unas cosas y otros las olvidan, otros las recuerdan otras. No son actos de ocurrencia, de que, ¡ay, qué, qué curioso! ¿Cómo se le ocurrió esto? Son de las circunstancias. Es, es, es, es este desarrollo compartido. Los nos han llevado a lo que se llama el socioconstructivismo posición que era el constructivismo y ahora hay una posición que se le llama socioconstructivismo en el entendido que el conocimiento se construye colectivamente. El mejor ejemplo es las plataforma Android, dinámica no de software libre donde todos contribuyen y construyen conocimiento. Entonces, los procesos en sus circunstancias, en sus momentos, y van generando una serie de transformaciones, en este caso, Transformaciones de la investigación en Iztacala durante 40 años, van trayectorias y que hay actores. Yo soy un actor más y como actor tengo una perspectiva y una visión y tuve un momento en que me hizo tener responsabilidades donde me hace eh, distinto, digamos, las circunstancias en que yo tengo que estar. Le voy a pedir al, al doctor Alejandro que cuando me queden unos eh, Diez minutitos antes de que tenga, estoy muy atrasado, me acelero. Bueno, empiezo la historia. Yo en febrero de, de 1995, soy designado director por la Junta de Gobierno de Iztacala. Bueno, pues eso me da una responsabilidad y me pone en el centro de visiones eh, muy relevantes. Voy a tratar de apagar esta, estas ventanitas de al lado que me, que me tapan mucho la visión. Perdón. Sí, ya, ya las pude rebajar. Eh, cuando tomo yo la, la, la dirección de Iztacala, es un momento muy difícil en el país. Yo empiezo la dirección en Iztacala en fe, un mes atrás, está la crisis brutal que el expresidente llamó el error eh, el, el, el error de diciembre, no, es económica de dimensiones brutales. Perdón, porque apagué aquí, ya no sé ahora ni cómo prender y ver. Bueno, eh, es una es una crisis de las reservas del país cayeron 86 Gracias, ya me recuperaron ahí. Y entonces esta crisis, este, digamos, en el país brutal que vivamos es lo que dio origen al fobaproa. Todos todos conocemos de ese de esa, esa ese ese fenómeno financiero brutal de consecuencias, internación económica muy difícil. Entonces, eso hizo que tuviéramos que adoptar, no es ocurrencia, no es deseo, sino una política muy severa de la administración, limitados recursos que teníamos. Y que generamos una política que cada unidad responsable tenía que, que administrar su presupuesto y si generaba ahorro, ahorros, bueno, esto a, a los años nos permitió antes ahorros y nos dio la capacidad de financiamiento de, de nuestra... Perdonen que les deje se me cae. Ay, ahí estoy otra vez. Eh, al, al paso de los años permitió muy importantes ahorros y nos dio la capacidad de financiamiento para promover nuestro propio desarrollo. importante porque no tenemos que ir a Ciudad Universitaria, sino nosotros generamos capacidad para desarrollarnos. Deja de caminar este, la, la pantalla, no entiendo por qué. De compartir y a ver si ahora sí ya. No, no quiere avanzar. Vamos, voy a entrar a la problemática que me toca a mí cuando soy director Cuando empiezo, 1995 Iztacán eh, tenía desventajas frente al campus de Ciudad Universitaria Muy probablemente sigamos teniéndolas, pero en aquel entonces más acentuadas Iztacala se concebía como el área de la salud, junto con la, con la ENEP Zaragoza. La Facultad de Medicina, certificado, mejor consolidado, su programa de doctorado en ciencias biológicas era auxiliado por el Instituto de Investigaciones Biomédicas, el Instituto de Fisional, el de Biotecnología y con la parte de Química, Ciencias, Odontología y Medicina Veterinaria. Entonces eso hacía que el complejo de ciudad universitaria, pues obviamente muy superior a la nuestra. La oferta académica centrada en el campus de la ciudad universitaria hacía que la facultad de medicina fuera la primera opción, pero no solo la facultad de medicina, la facultad de psicología, la facultad de odontología, bueno, la escuela de enfermería estaba en otro lado, pero eh, ahí teníamos tres, la, la facultad de ciencias para biología, o sea, nuestras carreras eran, pues, apreciados, y todos los estudiantes decían primera opción, pues, como de consolación, pues, Iztacala o Zaragoza. Entonces, eso que hacía la mayoría de los estudiantes deseaban cursar la universitaria. Recibíamos a los alumnos el puntaje más bajo de los exámenes de admisión. Iztacala era la segunda opción. Resultaba el producto de una inconformidad. Bueno, pues, ni modo. Un problema para nuestro fortalecimiento académico. Importantes rezagos académicos eh, permaneciendo estancada como escuela. Cuautitlán y Zaragoza ya eran facultades. Requeríamos concebir políticas. La investigación. Frente a esta situación, la ruta a seguir era elevar el nivel académico de esta casa Transformar la función centrada en la docencia. Un nuevo conocimiento por investigación propio de una facultad como complemento sustantivo de la formación de los estudiantes. Pasar al aprendizaje basado en la el elaboración de proyectos para resolución de problemas emergentes, es una concepción contemporánea, de la, de, de, de, digamos, para la formación profesional a nivel universitario. La investigación constituye de un nuevo conocimiento ante las acciones no, no previstas, la pandemia, inventemos una vacuna, ahí investiguemos, Está clarísimo que el camino es fuerza creadora. La investigación requiere el campo de una especialidad. Un profesor investigador tiene que especializarse y conocer su campo, la sapiencia sobre, sobre ese conocimiento. Cada línea de investigación es ser la docencia. Cada tesis doctoral camina en una línea de investigación. Es florecer el conocimiento. Todo el académico a la investigación origen. Una planta de profesores, el origen destacada. Hay una planta de profesores muy improvisada, profesores que no habían ni terminado la carrera y se volvían profesores universitarios, se titularan, hicieron hasta una huelga de hambre para no quererse titular. Y, yo, y otros con antecedentes muy difíciles. Ciudad Universitaria, los profesores que eran complicados y los mandó a las en buena medida, parte de lo que fueron nuestros orígenes. Eh... Una ventaja en Iztacala muy particular, muy visional del doctor Fernández Varela, fue hacer la unidad de investigación disciplinaria en ciencias de la salud y la educación. La WICSE que hoy nos convoca a reflexionar sobre la investigación. Fue muy afortunado y, y, y creo que eso fue algo, salvo dos grupos, dos criterios de exigencia. El número de investigadores acreditados en el SNI era muy reducido entonces, y muy pocos lograron financiamiento externo. Estaba financiada la investigación. Proliferaron múltiples líneas de investigación y se atomizó y estaba estanca, eh, yo diría, la investigación cuando a mí me toca tiempo, asumir la responsabilidad de la escuela. Ahí tienen ustedes, hay una proliferación enorme de la asignatura rapidísimo, Aún tenemos yo creo un, un, un gran problema que fue romper las normas estatutarias. Se contrataban profesores de 40 horas de asistema administrativo que genera un, ha generado un gran desorden y una gran complicación, que no tengo tiempo para meterme en eso en Iztacala. La clave estaba en el personal académico lograr una masa crítica a partir de la investigación de, a partir de equipos de investigación de vanguardia. y bien, Iztacala contaba con una gran fortaleza, 344 profesores de carrera. Las es con más profesores de carrera era la facultad 138, la de química 218, la de ciencias 210 y de ahí para abajo. Los institutos con más investigadores eran el de física 130 y el de, de el filología, destacada comparada con medicina, teníamos 44.6% más de profesores de carrera, que duplicábamos a los institutos más grandes, o sea, teníamos un potencial enorme, un profesor de tiempo completo, tiene por lo menos 22 horas que puede destinar, a... es decir, contamos con mil horas semanales para dedicarlas a la investigación en Iztacala, un potencial extraordinario. Sin embargo, esta fortaleza significaba ¿cómo? Sí, solo el 23, solo 23 profesores, 6.7 estaban acreditados ante el SNI. Solo el ciento de los profesores de carrera tenían doctorado, pues no se podían ser profesores del doctorado otros los demás. En cambio, los institutos, el 84% tenía, tenía doctorado. Ahí se ve claramente abismal. De aquí, que va el consejo técnico, se liberaron todas las horas para cursar estudios de posgrado, con excepción de las horas frente a Grupo. Yo creo que eso que nos empezó a revertir, hasta 195, estaba en construcción la unidad eh, de biología, tecnología y prototipos, la UBIPRO, era un, un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo que había prestado 230 millones de dólares. Esta tenía ahí un proyecto que era el de la UBIPRO. El responsable del banco, eh, en cuanto fui yo director, me pidió una cita, dijo, ese proyecto de la UBIPRO, usted es el responsable. Le digo, ¿cómo? Si es un proyecto ya hecho. No, no, no, no. Usted es el que tiene que. El logro y el éxito de ese proyecto. Ah, caray. Sí, el banco lo va a llamar a cuenta, igual la universidad. Y esto realmente a mí me hizo asumir una gran responsabilidad, una preocupación, y empecé a indagar, a conocer el proyecto, a consultar gente, a hacer entrevistas, y así fue como. Dora Dávila, la entrevisté, y la invité a que asumiera la coordinación del proyecto de la UBIPRO, que creo que fue muy exitoso. De origen, había dos... El primero era concebir un proyecto de vida, que evitara la, la dispersión. Lo que yo diría, en buena parte, le pasó a la WICSE. Que hubiera un proyecto que diera entidad, que se consolidara como, como, como, como grupo, como equipo unos a otros se ayudaran en busca de una, de una meta común, de un objetivo común. Ese era uno. El otro, el segundo problema, sólidamente calificado para hacer su contratación. Romper la resistencia endogámica. No podíamos seguir con profesores de Istacala que tenían la licenciatura y haber tu doctorado para que cuando ya seas doctor te puedas ir. No, tenemos que ya entrar y buscar una fortaleza y traer profesores ya consolidados. Y obviamente esto, para poder el problema, se formó un consejo académico asesor integrado por investigadores del mayor prestigio posible. Y creo que este fue fundamental, este consejo asesor. No podía ser un órgano de autoridad. El consejo técnico que es el... La UBIPRO, gracias a la doctora Dávila y a la rigurosa revisión y dictámenes del consejo académico asesor, y a los, académ los académicos contratados, a corto empezaron a ver grandes logros. Los financiamientos de apoyo obtenidos fueron múltiples e importantes, incluso se obtuvieron a nivel interno, lo que es sumamente difícil. Dependencias, incluso los institutos mejor consolidados, logran realmente competir en los fondos internacionales. Son muy llegan de todo el mundo, esos recursos. Y ahí la UBIPRO, la doctora Dávila, tuvo las, las habilidades y las competencias de jalar fondos internacionales. Y claro, esto hizo que el financiamiento externo circuló un eh, círculo virtuoso. Se fortalecieron los ahorros, incluso se logró Constituir finalmente el programa de apoyo a los profesores de carrera, el PAP, y dar recursos a los profesores y sus investigaciones. Esta experiencia fue tan exitosa que promovió la idea de clonar este proyecto ahora en el área de medicina que tenía gran... que es el origen de la un poco más detalladamente en un momento. En abril de 1986 tomó posesión el rector Jorge Carpizo, un documento que se llamó Fortalezas y Debilidades de la... Seis meses después de ese documento que fue tan polémico y que causó un, un, un sector muy amplio, básicamente los estudiantes organizaron un consejo estudiantil universitario, el CEU, que desencadenó en una vuelta. La huelga concluyó hasta febrero de 1987 de un congreso universitario las debilidades que había señalado el doctor Carpizo y construir un propuesto de transformación de la universidad. Este tuvo lugar entre mayo y junio de 1990, donde fueron cientos de propuestas. Yo tuve la oportunidad de ser delegado en ese, con con en ese congreso. Algunas de ellas dieron lugar a políticas instrumentmentadas por el re, en el rectorado en el año de 1995 cuando yo eh, ingresé como director se, implement, se implementaron dos reformas de este de esta de, de, de este congreso que en mi opinión son de la mayor trascendencia uno el establecimiento de los consejos académicos de área como órganos auxiliares del consejo universitario y el nuevo de estudios de posgrado. ambas reformas los niveles académicos de la universidad al rearticular la función docente con la investigación, interrelacionar las entidades, diputados e institutos, en no los programas de posgrado por campos disciplinares y ya no por dependencias. Frenar el centralismo, la marginación de las dependencias periódicas, la exclusión en la participación de programas de en las facultades de las facultades primigenias, ¿no? La facultad de filosofía, la de medicina, la de ciencias, acabar con las tendencias a la dispersión, el la aislamiento, la proliferación de académico, propagación de localismos y endogámicos. Los consejos académicos de área, el consejo académico de posgrado, los comités académicos de los programas y los comités, un punto de convergencia en los que se... para todas las entidades académicas todos los programas de maestría y doctorado requieren de la opinión y recomendación de los consejos académicos área que son turnados la necesidad. La reforma del Reglamento General de Estudios de Postgrado resultó devastadora para destacar. Solo permanecieron operando y eran los estudiantes ya inscritos. año dos años no, no habría nuevas inscripciones. Una situación muy preocupante porque al cabo de uno o dos años hubo profesores sin alumnos. Teníamos a los profesores un problema muy preocupante. Establecía que podrán participar en los programas las entidades académicas que tengan al menos un número mínimo de académicos de, de carrera acreditados para hacer profesores. No teníamos problemas en biología ni en ciencia, pero sí en medicina. Como ya se señaló, era difícil que este acala para Iztacala, porque había muy pocos profesores con estudios de posgrado y sistema nacional de investigadores, estábamos muy Iztacala tenía fortalezas, pero también grandes debilidades, el caso más patente se dio en medicina, no teníamos un solo profesor de carrera para ser admitido en el padrón de tutores del programa, del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud, podemos ver ahí a las enfermeras. No nos permitimos oyentes en el comité académico, me lo dijo Felipe, no podemos tener a alguien que debería de ser un alumno participando en el comité académico, programa de medicina, o sea, pero formen, tengan un, un académico ni hablar. Esto puso de manifiesto el tamaño del problema que teníamos. Había que tener una planta de profesores de educación biomédica y crear infraestructura e insumos que son muy costosos, como lo dijo el doctor Peñalosa, particularmente para la investigación biomédica y biológica. origen al proyecto de la UBITRO, la experiencia de, del proyecto de la ubipro Gracias a la participación de ICTACALA en los consejos académicos de ciencias biológicas, químicas y de la salud, permite contacto con muchos académicos particularmente significativo fue con los directores de los institutos del área. Sus planteamientos y consejos fueron decisivos para el proyecto de la UBMED, particularmente al de director del Instituto de Investigaciones Biomédicas, quien era un experto en la materia de, de biomédica y era altamente acreditado. Fue su ama de Iztacala, nos ayudó en todo lo que era posible. Yo le tengo en enorme agradecimiento y aprecio. Le pareció excelente de la, de, la, de la OVIPRO, cuando se hiciera un proyecto de investigación que tuviera convergencia, que diera identidad, cohesión de tipo, así como la, como la constitución de un consejo académico, los criterios académicos de adscripción y dar seguimiento al cumplimiento de los, de, de los objetivos y metas. Él, él lo, inmediatamente me dijo, es perfecta esa vía. Le dije que muy capaz, como la adoptó la Patricia Dávila, que había... ...este proyecto y obteniendo magníficos resultados que les cité, eh, entre ellos la obtención de múltiples fondos de financiamiento para la investigación. Me recomendó el doctor Flavio Mena, director del INSTANAM, recién fundado en Querétaro, y por eso él me dijo, ve a ver a Flavio, él acaba de fundar eh, eh, un, un, un instituto y, y de todo lo que se requiere. El, el doctor eh, Mena me dijo... Que hablara con el doctor Dreyfus, quien era el director de instituto, del Instituto de Fisiología Celular, ya que he construido un edificio en el instituto con laboratorio tipo bajo criterios internacionales. Fui con el doctor Dreyfus y él me dijo, sí, mira, yo revisé toda la literatura y tienes que mirar la forma, el prototipo de hacer una biomédica, es esto, esto, tienes que tener... Entonces fue una ayuda extraordinaria. Ahora, el proyecto empezó a sobrepasar... A, a la dirección para poderle seguir dando yo seguimiento y entonces eh, se le otorgó la responsabilidad del doctor Ignacio Peñalosa, quien era auxiliado por la doctora Patricia Dávila, entonces ya jefa de la División de Investigación y posgrado quienes hicieron florecer a la UBIMED. Hay otro aspecto que es interesante dentro de mi administración, que fue la edificación del tercer piso de la UICSE. Y por eso una, una charla que nos convoca es particularmente interesante. Si ustedes ven en la fotografía de la, de la izquierda, eh, eran 12 días No, no, no, pero quiero recordar que el doctor Peñalosa fue quien me lo hizo ver o alguien me lo hizo ver. Oye, Felipe, ¿y por qué no he Y había necesidad de dar condiciones a los investigadores. Cosa que inmediatamente dije, sí, es muy buena idea. Y entonces y y entramos un en un muy complicado de la la de general de obras y conservación que dijo, ese edificio no tiene cimientos para poder hacer un tercer piso. Pero, ¿cómo si el vecino que está enfrente tiene un tercer piso, pues ni modo, a poco para dos en uno y para tres en otro. no, no, no, había una visión de que aquí podría haber... que bueno, nos llevamos eh, mucho tiempo y total, salió, le dije, no, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Van a meter qué? ¿Obra negra? De... Y no, no, no, no, ¿cómo la quieren reforzar? La de acero. Vamos, ya buscamos ingeniería civil, y bien, ¿sabe qué? Y les vamos a hacer unas estructuras de acero para que puedan ustedes edificar el piso. Ah, yo dije. Ah, yo me retenía porque decía, pues nos va a salir muy caro eso. Bueno, este dijiste. sí, era con nuestro presupuesto, por supuesto. Y entonces yo decía, no, pues nos va a salir muy caro. No, eh, yo dije, no, nos van a subir mucho el costo. Entonces, eh, y yo decía, es innecesario. Entonces, todo eso retardó mucho, les puedo decir, pues, hasta que yo... Y además decía, se va a ver horrible, antiestético. Pues, ¿cómo? ¿Cómo quieren poner ahí unos fierros horribles? Yo decía, ¿no? Bueno, pues finalmente, aceptó, pues adelante y se hizo una estrella arquitectura, yo, yo diría icónica, identitaria y pues prueba de ello es que el cartel de este encuentro la tiene y la luce, que eh, me encantó. Que sí, que efectivamente resultó muy y bueno y si sí nos da tranquilidad de estar pues bien, bien amacizados por esas estructuras cuando vienen estos tem temblores que a todos nos asustan. La importancia del tercer piso era dotar de condiciones de trabajo. Un, un, un reclamo mil veces escuchado por profesores de Iztacala. ¿no? Pues ¿cómo quieres que investigues si no pones? Un profesor un día me dijo una, una que no, se me hizo muy curioso, dice, ¿quieren ustedes que, que, que, que, que, que manejemos trailers pero no compran el tráiler? y nos están reclamando que manejemos tráiler falta de condiciones y andas tú. No, ah, se me hizo siempre, me quedó muy grabado. Y obviamente, el ampliar la, la, generar una, una este, la ampliación era considerable, una infraestructura importante, era brindar condiciones apropiadas a unos 30 profesores de carrera. Eh, ya, eh, digamos, la, la UBIPRO había ayudado a todos los profesores de biología, los profesores de, de medicina, este, en donde el, el segundo piso de la clínica Naucalpan, también lo hicimos nosotros, y este, la carrera de psicología no había recibido beneficios, estaba mucho trabajo por ser psicólogo y yo tenía mucho temor de que me acusaran otros gremios, de inclinarme a favor de mi gremio. Y yo a mi gremio le decía, presenten proyectos, por favor, porque solo para ayudarles, pero si es así, logramos constituir este... este, este tercer piso y sí, el doctor Peñalosa fue muy claro que él existía mucho y fue el tercer piso, cosa que yo acogí con mucho gusto y que propiciara la interacción, que genera un centro de convergencia, se hizo una suerte de cafetería, no sé qué tan extenso y al tener nuevos espacios, espacios ocupados, muchos de ellos estaban en la PUSI. En la, en la y esta liberación de espacios, pues, también benefició a otras carreras y esto también, una, digamos, una legitimidad Cinco años hace que se logró, eh, hace, a, hace cinco años Iztacala logró ser sede de uno de los nacionales, yo no tengo nada que ver ya con esto, Iztacala, ya estamos hablando de la investigación de Iztacala, generar un laboratorio nacional, eh, eso lo lo logró la doctora Dávila. Yo creo que es todo el recolecimiento hacia la investigación. La estrategia era elevar, elevar la calidad académica de la planta de profesores de la facultad para eventualmente cambiar la balanza. Al tener más, se, se inclinaría de este modo en la integración de los órganos colegiados, particularmente la del consejo técnico, que es la instancia que toma las decisiones académicas más relevantes, se le evadían los criterios. Una persona tiene doctorado, le parece legítimo que los profesores de carrera que aspiran a tener y ser titulares, pues tengan la formación. Si no lo tienen, ponen que tienen el derecho de equivalencia, que genera enormes problemas. Bueno, la resultante de todo esto es del personal actual esa es a donde asiento yo con claridad que ahí está el mérito. El personal académico de Iztacala, a lo largo de sus casos permitieron, uno, el Consejo Universitario, aprobara por unanimidad la iniciativa para reformar el Estatuto General de la Universidad Nacional, conceder el Estado de Iztacala, modificando los artículos correspondientes. un logro que se hizo gracias a los profesores que tomaron responsabilidad, se implicaron y y desarrollaron este esfuerzo que nos llevó a este reconocimiento institucional. la hoy, de acuerdo con los datos del último informe de la directora, Coro Arismendi, la cuenta con 33 profesores de carrera. De ellos, el 93% tienen estudios de posgrado. Es exactamente la relación, recuerdan, cuando sobre un 7% tenía estudios de posgrado. Está invertida la relación. Ahí tienen un, un esquema de cuánto grado, maestría, especialización y postdoctoral. La investigación como motor del desarrollo académico, como lo tituló este, yo creo que se puede ver por esta gráfica que hace ver los miembros del Sistema Nacional de Investigación. Como en Iztacala fueron creciendo y constantemente formando, ahí tenemos la proyección de una trayectoria. Tenemos hoy 12 investigadores nivel 26, nivel 2, investigadores nivel 1. Esto hace que Iztacala es la tercera entidad académica de la UNAM con más investigadores acreditados en el en, en, por citar en el último informe de la doctora eh, Coro, en 2021, el año pasado, porque el informe se presentó en enero del, de, de, de este año, de 22, pero 21, en, en el 21 se publicaron 812 trabajos, 65%, 526 artes nacionales indexadas, 7 capítulos de libro. 101 artículos en revistas nacionales. Vean la proporción de cinco veces más, 38 libros, un trabajo fenomenal. En mil de 167 proyectos de investigación obtuvieron financiación por poco menos de 37, a pesar de la pandemia. Esa es la fuerza que tenemos hoy en día en Istacala para promover la investigación en beneficio de las la la investigación es una de las grandes fortalezas de la tesis tacala. muchas gracias por su atención eh, muchas gracias doctor Tirado por sus, sus reflexiones en, en, lo que, en lo que van llegando de manera local, recuerden pues levantar eh, pues bueno, yo, yo le, le pediría no sé que es tramposo de mi parte pero reflexión que no incluyo digo, previo a pues, la colaboración de lleno a la colaboración de lleno en el diseño de, ahorita entramos al periodo de diseño de, de, para hacer investigación o sea eh, lo sé muy bien de primera mano ¿no? eh, que que previo a esto, ¿no? Pues no todas las condiciones eran ideales, como este cambio que ha habido, que ha habido alrededor de la investigación. Pues esto, esto que, que el doctor Peñalosa y usted pues van contando, ¿no? Sobre que habría profesores de carrera que, pues bueno, que, ¿no? Que no tuvieran estudios de posgrado. A, a que le presten, ni siquiera que sean suyas, a que le presten unas horas, ¿no? Para ver si es capaz de quedarse en esas horas, pues tiene que, que hacer un impresionante, ¿no? Y concurso, que no sea un concurso abierto, pues se ven varios perfiles, ¿no? Y seguramente se discute en donde se discuta, pues quién es el mejor, quién, quién podría ser el mejor candidato para que, y reitero, presten unas horas por dos o tres años y entonces salga a concurso a su plaza y ahora sí se establezca como parte, como parte definitiva de la comunidad. A mí me gustaría que nos contara un poco sobre eso, ¿no? O sea, sobre, yo, yo lo, no los, los contaba el doctor Pañaló, emergencia de la, de la facultad, ¿no? Así, eh, bromeaba en una reunión hace unos días, ¿no? Pues en una facultad donde tenía junto vacas y ¿no? y, que, y que pues también recibe a una serie de estudiantes y ya después licenciados, maestros y doctores, ¿no? ¿Cómo fue este, este punto de crecimiento de, pues de hacerse la idea de que había que profesionalizarse para profesionalizar a la escuela, para convertirla en facultad? Eh, quiero quiero este, aprovechar, yo no veía a quién estaba en la audiencia, ahorita los estoy viendo y perdono que no pueda pero particularmente quiero saludar a mi amigo Furlán. Con Alfredo, pues él fue eh, muy generoso y me recibió en su grupo de investigación, yo ahí empecé y entonces pues Alfredo, ¿no? Quiero aprovechar que veo al doctor Sarma, el doctor Sarma es... Eh, un académico que llegó a Iztacala y es ejemplar y generó para la investigación en Iztacala. Y pues, también le quiero saludar particularmente al doctor Sarma. Bueno, pero regreso a la pregunta del doctor Milano. este Bueno, eh, efectivamente, la, la constitución de las mujeres es difícil, como yo decía, muy improvisado. Todo esto, como digo, obedece a circunstancias históricas, ¿no? Eh, el movimiento de 68 fue un movimiento que fue un parteaguas en la política del país y había que poder abrir educación, una demanda tremenda. El doctor Pablo González Casanova, rector de 1970, crea los SHS en 1973. Entonces, la oleada que viene de los SH's, llega, se arman las multidisciplinarias para no dejarlos en la calle. Entonces se arman las multidisciplinarias a absorber el CSH y en esa agitación y empiezan los problemas, no hay recursos, es una improvisación muy difícil. Y entonces ahí viene y hay este, una, una, una forma que es la creación de la UICSE. Yo creo que esa es muy meritoria, pero la UICSE no había logrado generar no nos había podido llevar al estatus, estaba muy claro que teníamos un, luego vino, yo lo heredé, yo no lo inventé, el Banco Mundial Interamericano en un programa a nivel gobierno de créditos etiquetados, que no se así, a libre albedrío por los políticos que terminan echándoselo en la bolsa, entonces venían con créditos etiquetados y está la UBIPRO y la, la era un excelente ejemplo de estructura. ¿no? Entonces, que diera las condiciones para que precisamente los profesores pudieran generar investigación de muy alto nivel. Y luego el, el, laborato, el la unidad es otra. Yo, hay, muchas, hay muchas circunstancias. Eh, les puedo contar muy rápidamente una que, que, que es muy interesante. Cuando se está haciendo la responsabilidad, un día llega y me dice, Felipe, eh, tenemos un problema porque tenemos que ampliar el presupuesto considerablemente de la unidad y no me muerto, No, Nacho, ¿qué, ¿qué microscopio de barrido electrónico? Ya no son ópticos, ya no podemos comprar un, un, un compramos ópticos y pues destina a una investigación de segundo nivel. O sea, si meternos a la punta, bueno, ok, ¿y qué, cuál es el problema? El problema es el piso. ¿Cómo el piso? que el piso del microscopio tiene que tener cero movimiento. No puede bailar y hace bailar el suelo o lo mueve. Y qué que hay que hacer cero movimiento. ¿Y cómo? Hay que hacer unos pilotes para entrar a un nivel de suelo que ya no se mueva. Y... Una cosa, man. y bueno, pero ahí va uno viendo el costo de generar estas, eh, estas, eh, estas, eh, estas, este, el desarrollo para esta investigación. Por ejemplo, el doctor Sarma, que, que es muy exitoso, él logró apoyos internacionales para sus proyectos, o sea realmente tenía un poder de convocatoria, vino un profesor de Japón a tomar un curso que él vio, que yo quedé sorprendidísimo pero tenía, entonces ahí veía uno como si sí, efectivamente las condiciones para generar la investigación son fundamentales, eh, sin embargo la investigación en ciencias sociales la investigación por ejemplo que hacemos los psicólogos la verdad es que no tiene esos costos como lo dijo el doctor Peñalosa, es mucho más Te requiere ciertas condiciones elementales, poder contar con cubículos apropiados, ¿no? Entonces, sí había esto, ¿no? Entonces yo creo que, como, como yo diría, esta, esta necesidad, pues fue floreciendo y viéndose que los, que, que, que los académicos este obtener credenciales. Yo recuerdo que en buena parte, fíjense, en buena parte todo mi acercamiento con el doctor Larralde es Llega un profesor, grado obtenido, no sé de dónde en biología, y dice, para trabajar en Instacala necesito este listado de cosas. Era un listado que en su petición de útiles, era como de 800, Pero ¿cómo si ochocientos mil? Pues casi lo que se da a todos los investigadores. Ah, entonces me voy a Sinvestar, porque allá me lo ofrecen. Se fue a Sinvestar. Lo perdimos. Eran los infraestructura. No sé si con eso. Con toda claridad. De hecho, eh, parte de los comentarios que, que recibí en la semana eran eso: eso que se da por sentado, pues han existido siempre, ¿no? Y no se aprecia la cantidad de esfuerzo académico-administrativo que hay para, pues, para conseguirlo, ¿no? O sea, para conseguirlo. Eh, voy a, a una parte de tu charla y luego entramos ya. Pues la. Eh, o sea el diseño, ¿no? O sea, mencionabas la, la cafetería, la cafetería de, del segundo piso de, de la UICSE. Actualmente ya no existe, es un aula, o sea, la presión sobre la ansiedad de aulas, pero, por ejemplo, yo sí considero una buena decisión plantear una cafetería. Eh, tú lo sabes muy bien, abrí esta ventana privada, ¿no? Eh, yo estuve muy cercano al Instituto de Física y trabajé en el Instituto de Física, lo que siempre les envidié es esta, esto se es charlar, ¿no? O sea, que Es una cafetería, es decir, tú te encuentras un, una estructura física que te invita pues, a trabajar, sí, pero a trabajar de manera en espacios cómodos, ¿no? Para trabajar. Entonces, eh, ya nos explicarán después por qué desapareció la cafetería, pero supongo que es esto, la necesidad de aulas, porque hoy es una aula, ¿no? Y una de las más solicitadas, además. Bueno, eh, el, el doctor Sarma agradece sus palabras, pero al par paréntesis, ahora sí si viene una primera pregunta y dice. Se ha hecho viral en redes sociales, un video donde Ricardo Salinas Pliego habla acerca de la irrelevancia de la educación, pues dice que hoy en día la gente está acumulando grados a sin producir nada, más que tesis y papelitos y que viven frustrados porque no generan gran riqueza. Parece obvio, pero ¿cuál es su opinión? Bueno, yo creo que viene... Eh... Hey, que tiene una una honorabilidad muy discutible este señor no de, creo que canal 40 saltándose toda la red, que, que que hace las cosas de acuerdo a sus intereses no ha puesto a su hija como diputada de la bancada de telecomunicaciones y digo que la fuente no me merece gran preocupación y este y lo que dice me suena a la a la este, a la doctora a, a la maestra el vester gordillo la maestra del sí. Bester gordillo sostuvo que para qué para qué hacer tantos donados y se refería particularmente a la demanda del magisterio eh, que, que pedían este esta estas eh, y exactamente era el, el argumento de la de la doctora gordillo para qué son papeles que no significan nada simplemente es, ¿sí? simplemente pues ni la menor idea de lo que implica la vida académica. No tienen la menor idea de lo que implica, digamos, publicar en revistas Q1, del cuartil unido, la experiencia de buscar revistas, digamos, de factor de alto impacto, pues sin duda conoce lo que, lo que significa tener una forma eh, para poder desarrollar investigación personal. Y obviamente la investigación, yo no sé si el señor Salinas Pliego piensa que, que sale sobrando, pero yo lo que creo es que los países desarrollados precisamente la fortaleza enorme del desarrollo de la investigación. Y acabamos de recibir una lección en el mundo entera, el desarrollo de la vacuna, o sea, el, incluso el cambio del m fue un es re, es realmente un paradigma nuevo de concepción de cómo construir defensas ante digamos de los virus y eso no es más que producto esta esta concepción de cómo, cómo digamos atenuar eh, los problemas de la salud eh, creados por el coronavirus sigo yo creo que está clarísimo enorme potencial y si el señor Salinas Pliego se toma la molestia de ver quiénes son los que generan la, digamos en el mundo de la, la tecnología pues es las gentes que han recibido la formación universitaria para darles las competencias que les permitan generar investigación de vanguardia eh, Bueno y, en, eh, y paciencia a los que están en la sala, ahorita pasamos a pasamos a una pregunta a la sala en, en Facebook nos pregunta cómo se puede ser investigador en la UNAM. Sí, este, bueno, yo diría que las puertas y yo creo que la clave, la importante para poder serlo, es la disciplina del trabajo. Quien quien toma y genera una disciplina de trabajo realmente estudiar eh, va a encontrar el camino las puertas abiertas. yo creo que cualquiera que haga eso puede aspirar a, a un convocatorias abiertas bajo condiciones de una licenciatura terminada y con esas convocatorias puede entrar el que quiera y si no entra puede estudiar cuál es el examen de admisión que le hizo o cuáles fueron los problemas en las entrevistas y si tiene de la vocación del trabajo, podrá Incluso, eh, ciertamente, hay quien no tiene condiciones económicas para poderse dedicar, y eh, margina a muchos. Sin embargo, que si una persona realmente tiene, tiene esta convicción y genera el esfuerzo, hay múltiples programas de beca que podría obtener el, este, sus estudios. Ahora, hoy en día, las convocatorias que hacen que se hacen para plazas en la UNAM, llegan de todo el mundo a concursarlas. Llegan de España, de Brasil, de Estados Unidos. Entonces, claro, que ahora... Y la competencia y los estándares son muy altos. Entonces, se requiere mucha disciplina de trabajo para poder lograr este, pues, eh, incorporarse a la UNAM como investigador. Digamos, por, por decir, una de las condiciones eh, el inglés, ¿no? Si no puede uno escribir en inglés, no domina uno la, la, la, la lograr incorporarse a la planta de, académica hoy en día de los investigadores de la UNAM, porque los criterios hoy en día son muchísimo más altos. chicos que nos están siguiendo, pues la, la preparación es la clave, es decir, hay eh, que estar pendientes de la formación, de eh, los propios posgrados van vinculando a los espacios de investigación. No está, no está simple, ¿no? O sea, en cuesta trabajo, pero me parece que el doctor Tirao lo ha dejado así muy claro: los, eh, de personas bien formadas, no que los universitarios, nuestros espacios, no formen bien, ¿no? De hecho, forman lo suficientemente bien, ¿no? Bien, vamos a pasar a una pregunta de, de nuestros asistentes, al doctor que tiene levantada civilizadamente. El doctor Miguel Ángel, adelante con su pregunta. Perdón, gracias estimado Alejandro. Muchas gracias por tu, por tu pues ilustrada ponencia. Eh, uno no suele eh, tener acceso a tal cantidad de problemas, eh, por sejeos, etcétera, eh, que te han aportado eh, las posiciones que has ocupado en Iztacala y eso pues no es más que digo el, el ocupar esas posiciones mucho toda la eh, ese relato tan vivo, tan vivido, de, eh, digamos, la, la pujanza por hacer una, una identidad. Eh, en ese sentido, digo, queda muy claro, pues, que tu mirada hace ver a, eh, globalmente a la fe de cala, a, a las preocupaciones que ocupa determinados puestos, ¿no? Eh, pero yo quisiera... Eh, digamos, abusar de tu, a tu participación porque aparte de la de la pasión con la que expones en la dirección y en los distintos en que participaste, me gustaría que nos pintaras de cuerpo entero tu, eh, tu pasión, digamos, por en educación. Y en la provocación respecto a que nos cuentes a todos cómo está eso del primariómetro, dónde, dónde lo presentaste, qué, porque creo que eso pinta al, al Felipe Tirado, investigador, eh, creador de abordajes como inesperados, etcétera. Entonces, no sé si te animo. Agradezco muchísimo este, la pregunta. Eh, y bueno, obviamente, saludo a mi gran amigo, don Michelo, a quien le tengo en enorme afecto. Y como dije, perdón que no, quienes eh, me unen con gran cariño, pero pues no es posible. Pero de, sin duda, mi querido amigo, don Michelo, está allí. Este, bueno, la, la, la pregunta, la pre, digamos, la educación mi padre, mi padre era un profesor universitario, era un ingeniero químico. Y él, él, este, nos acaba a pasear al público, íbamos que a Morelia, que a Querétaro, a Puebla. Y entonces caminando, saliendo, mi papá veía ese México rural y siempre decía, híjole, lo que hace tanta falta es educación. O sea, es México de los años 50, donde todavía un 30, 40 por ciento de la población estaba descalza dentro de la Ciudad de México. Eh, vestían calzón de manta, el alfabetismo era realmente alfabetizar, o sea, las sesiones eran enormes. Y mi padre siempre insistía, y eso pues me llevó al tema y lo fui viendo, y como que me convenció efectivamente, fundamental para salir la miseria del retraso en nuestro país. Y ahí me nació la vocación de la educación. Y bueno, eh, ya yendo al primariómetro, como yo decía. Eh, en, el, en la introducción explicativa ¿no? de, de abordaje que uno no es el creador de las ocurrencias, no es que no dice uno, ay qué ingenioso no, son las circunstancias y el primariómetro es exactamente el producto cuento rápidamente la, soy yo en más o menos 1976, 77 o 78 es soy profesor de psicología educativa y tenemos prácticas los alumnos hacen ejercicio y teníamos el programa de educación abierta para adultos. Entonces, en ese programa de educación abierta, pues atendíamos sobre todo a los trabajadores de base destacada, a los jardines de la primaria, algunos administrativos, para que sean hijitas que no tenían nada que hacer y se inscribían porque querían pues, que aprender la secundaria, más venían a platicar y venían las señoras mamás de los muchachos que habían, eh, que, que las estaban rebasando en la primaria y venían escolarizado y llegaban y quiero, porque mi papá quiere que estudie la primaria o la secundaria, esa era la población. Entonces, ahí los alumnos destacados eran como los profesores o métodos de enseñanza, cómo los hacemos que se interesen, cómo podemos favorecer la retención, en fin. Entonces, una alumna que está dando la asesoría eh, a un abanero, un, digamos, este, le está diciendo acá está Estados Unidos mire aquí está Belice y aquí está Guatemala y está es la República Mexicana ya y cuando termina la clase me dice profesor verdad que Guatemala? cómo ¿Qué... sí que verdad que Guatemala es otro país ay la niña que debió aprendido en la, en la historia. bueno cómo es que pasó el examen de admisión ¿Cómo se pudo colar? ¿Cómo es que está en tercer nivel, en el, en el sexto semestre, ni las fronteras de su país? Ay, no, yo voy a preguntar en el salón a ver si hay otro. O oh, es que esta mujer, pues posee... es... Y pregunto en el salón y me encuentro como que hay otros seis que tampoco saben qué país. Ay, no, no, no, no, no, no. Entonces me ocurrió, no, voy a hacer un instrumento con 20 preguntas elementales así de primaria, ¿qué quiere decir 4x3? ¿Le entiendes a 4x3? ¿Qué, qué, qué océanos Pacífico o ningún océano? O sea, preguntas muy elementales y construí ese instrumento. Y dije, ¿lo voy a aplicar en otros salones? Igual, dije, no. El problema de eso de Quistacala nada más agarra a los expulsados, a los marginados, y por eso es que Quistacala tiene tan bajo. Voy a ir a Ciudad Universitaria y a ver, lo voy a aplicar. Y lo apliqué, el método del mudo, llegaba a las bibliotecas, el, el, el cuestionario decía, por favor, no se lo robe, este es un cuestionario anónimo, no quiero saber si es, quién es usted, simplemente quiero saber si sabe contestar estas preguntas, si no quiere, déjalo ahí en la mesa, si quiere, como yo pasaba y recogía. Y así exploré en la facultad química, economía, todo. Y me di cuenta de que la ignorancia de los conocimientos básicos era tremenda, de esa alumna, era un problema general. Atreví a escribir un artículo que publicó Ciencia y Desarrollo en 1986, que se llamaba La crítica situación de la educación básica en México, nivel educativo del país. Y luego dije, bueno, y a lo mejor los de... Bueno, los de las escuelas privadas se salvarán. Entonces me dediqué a comparar escuelas... ¡Tampoco! ¡Cuál pésimo! Dije, los miembros del ESNI se salvarán. ¡Tampoco! Se saben lo que se saben de lo suyo, pero la primaria y la secundaria... Entonces ahí fue retratar del bajísimo nivel que tiene. Pero es un problema universal. En el mundo, la Academia de Ciencias de la Unión, de la antes Unión Soviética, la encuestadora Gallup de los Estados Unidos hicieron una encuesta mundial donde se trataba en un mapa Mapamundi, ¿dónde está eh, Estados Unidos? Estados Unidos, que, en el Mapamundi, ¿qué número tiene? ¿Cuál? Francia, 8, eh, muy bien. Suecia, 14, muy bien. Ese cuestionario, el país que salió arriba de todo y de los suecos el 7 pueden identificar dónde estaba Suecia es un problema universal no es un problema nacional bueno, ese fue el primariómetro eh, muy bien sobre decir que el primariómetro además fue la punta de lanza de, de hasta donde yo entiendo de la carrera del tirado en el año que creciendo hasta con, como lo leí en el currículum, pues su colaboración en el diseño de algunas áreas de evaluación nacional, ¿no? Entonces, este, eh, eh, Miguel por hacer lucir al ponente, así me parece que es importante. sacarlo, sacarlo, digamos, de toda esta área de diseño, de condiciones para la investigación, para mostrar un poco sus propias condiciones de investigación. Eh, parte de nuestros participantes en el, para por ahí aún la, la doctora Lorebelia, por si quiere hacerlo de viva voz, y si no, mientras eh, termino de decir estas palabras, lo haré yo. Entonces, sí. Pues muchas felicidades este doctor Tirado por su ponencia, por este recorrido, y como decía Miguel, hay muchas cosas que uno no no sabe y y es ¿no? y mi pregunta va en por vez ahora para seguir continuando la investigación en en la FECI. ¿Qué, ¿qué seguiría? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué, qué en muchas cosas como lo mencionaste este punto ¿qué seguiría? Muchas gracias Laura Ibelia este pues todos los que intervienen son mis amigos no también Laura Ibelia este diría para mí hay todavía un compromiso eh, personal que veo desde mi punto de vista de, de mi circunstancia la mitad de los profesores no lo está. Entonces, es importante profesores de carrera que no logran acreditarse como investigadores, digamos, por el estándar nacional. Entonces, eso genera muchos problemas porque son, son si, eh, suponemos que son investigadores porque tienen liberadas sobre 22 horas. De eso, las dan 6 horas. O sea, tienen 3 horas dedicadas ¿A qué? Pues que a investigación. Entonces, probablemente hay muchos que hacen investigación. El doctor Peñalosa lo referías con el caso del doctor González, a quien yo también conocí, tenían muy alto aprecio. El doctor González, y pensé que, que men men mencionaría también al doctor Roberto Rico, muy brillante también, Roberto. No se acreditaron ante el SNI, nunca hicieron grandes, no hicieron esfuerzo. Eso los marginó y eran brillantes. no publica, Como lo dijo el doctor Peñalosa, de su gran amigo González, y le decía, si no publicas, lo que haces se queda en tu cubículo y no tiene mayor relevancia. Entonces, si uno se, para, tiene uno que publicar, está uno obligado a estar activo publicando en revistas que no sean una simulación, ¿no? no en la revista de la escuela normal de, de Chutepec, es como, no, en revistas que realicen investigadores del campo, entonces todo el SNI genera un círculo virtuoso por eso, y da, empieza a tener oportunidad de generar fondos, de ganar ese círculo eh, virtuoso en donde se puede desarrollar. Entonces yo diría que ahí para mí la tarea en Iztacala es seguir promoviendo que los profesores de carrera tengan... Hoy en día, no se que no tenga un perfil eh, SNI. Perfil, no necesariamente tenga el SNI, pero sí el perfil, que se vea que tiene ya como acreditación. En general, se pide ya la candidatura. Y como les digo, si son concursos abiertos, llega gente con SNI hasta uno o dos. Y pues, obviamente. Yo diría que los profesores de carrera deberían de impulsarse a seguir. Ahí está un pendiente para mí, para seguir fortaleciendo esta carrera. Los de carrera, los de asignatura, no, es otro modelo. Los profesores de asignatura, ejercicio profesional, que vienen a enseñar a los alumnos sus competencias para el ejercicio profesional, muy bienvenidos, por supuesto. Nadie les está pidiendo a ellos, creen? Son los profesores de carrera los que están a mente. Han asumido ese compromiso al, a, al tomar esa plaza, una plaza que es pública, que es de interés público, que es dinero y recurso de la nación. Debe él un compromiso para cumplir con la plaza que, que tomó. Entonces, yo diría que ahí está el gran pendiente desde mi punto de vista. Abusando Muchas gracias. Del, abusando del tiempo del ponente y de los asistentes, tenemos al menos dos preguntas más que me gustaría plantear. La primera es este, vinculada a esta última pregunta sobre condiciones de la investigación en esta cala. Puede vincular con, con, la, con la pregunta del doctor Eli, ¿no? que nos hablaba del caso de, de Salinas Pliego. no Y a, a este imaginario, a este imaginario de qué es lo que se hace en la investigación y por qué se hace, vinculado a cómo terminó el sistema de acreditación de investigadores. ¿A qué es lo que voy? ¿A qué es lo que voy? Eh, eh, tanto usted como el doctor Peña, de las difíciles condiciones que había, para, bueno, sigue habiendo, pero que había, o sea, es decir, ni siquiera había lo que hay hoy, ¿no? O sea, que había para hacer investigación. Eh, por ejemplo, yo apunté aquí, que los investigadores de Iztacala son resilientes, comenzaba su charla diciendo, este pues había una crisis económica, ¿no? O sea, yo, yo tomé la dirección destacada a dos años del error de... Bueno, se va considerando el sistema de investigadores, van creando una serie de condiciones para ser evaluados, ¿no? Y eso a, a voz de unos, ¿no? Bueno, algunos que inclusive en lo que se pretende es una reformulación del de, y de la evaluación del sistema nacional, ¿no? En una, lo voy a decir así, en una dinámica que le hace el juego al círculo económico de la producción científica. Me refiero que, no digo que todas, estas revistas que los posgrados se, se ponen por delante, de tienes que publicar ahí porque es una Q1 o una Q2, ¿no? en realidad están, muchas de ellas están bien difícil, o sea, de, no, de un sistema de publicaciones, en donde te cobran por modificar palabras, por ejemplo, donde te garantizan la publicación, ¿sí? Con algo de tutoría y esa tutoría haga con dinero. Y entonces te ponen a un asesor editorial, te cambia tu redacción, te cobra por número de palabras, y después viene un monto que ahora sí es la publicación. Entonces uno se pregunta, bueno, además los evaluadores, o sea, los dictaminados, actúan como editores. ¿A qué me refiero? No evalúan el contenido, modifican el texto y piden modificaciones editoriales al texto. Ojo, no es el editor de la revista, es el evaluador que se erige en editor y entonces te pide modificaciones de tal manera ayer con, con una profesora hija de la inclusive hasta piden modificaciones metodológicas y yo dice, pues ¿cómo voy a modificar el método de algo que ya apliqué? O sea, para poner un poco hacia dónde terminó todo este está formando, de estar acreditando no de producción científica que se, que, que se mueve con dinero eh los evaluadores no cobran, pero las revistas sí se encargan de cobrar no un texto no de la dinámica de producción científica y la pregunta por eso, porque la pregunta fue, ¿hacia dónde vamos? Pero como todo esto es contexto, ¿no? Pues también es, pues, ¿en dónde estamos, no? ¿Cuál es su, su, su opinión, no? Respecto que, que ya no es lo que era antes que hay apoyos, ¿no? Para quien sabe buscarlo, los hay. Sí, están muy competidos, eh, pues es dificilísimo. Y una vez que uno entre a esos apoyos, ejercerlos también es burocrático, burocracia misma que se creó. Pero, ¿cuál es o cómo, es decir, cómo invitar a estos a estos profesores que no están acreditados, a acreditarse en unas condiciones que, francamente, también se ven... Sí. Bueno, nada más aclaro rápidamente, el, el, el, el error de diciembre, yo no entré dos, dos años después, entré dos meses después. O sea, lo tengo que dos años. Bueno, fuera. Bueno, este voy a... Efectivamente, hay, hay revisores que exigen que pongan uno la cita a su trabajo. O sea, de que hay corrupción, hay corrupción en el mundo. O sea, estoy hablando de acreditarse a nivel mundial. O sea, efectivamente, hay, hay muchos problemas. Si usted decía, bueno, este, modificar al SNI, por supuesto, el SNI es de mí. Ahí nació el SNI. Entonces, obviamente, pues, han pasado varias décadas. Entonces, obviamente, pues, han pasado varias décadas en que reclama a la luz de todas estas consideraciones y de todos estos señalamientos, buscar adecuaciones. Yo estaría totalmente de acuerdo que todo, a toda institución requiere procesos y de reajuste. Y entre esos estaría el SNI, que tiene que ha envejecido y no ha sido capaz de lograr, digamos, una acción importante. Ha habido conocido de uno. digamos, sustancialmente. De, de esto, ¿no? Entonces, este, lo que creo yo es que efectivamente los investigadores acreditados han la fortaleza de poder hacer estos señalamientos y poder eh, exigir la adecuación de los señalar, a partir de estos señalamientos de la normatividad del Consejo. ¿Sí? Creo que es es un proceso que esta institución, pues, debe de de, de progresar y reconocer esos señalamientos que usted tan atinadamente hace de factores de corrupción. puede uno dejar de desconocer? En, vámonos a una última pregunta, más amable, ¿no? Menos este, menos complicada en, en las condiciones de actuación. Este es de Facebook, este es de Facebook, sea de la divulgación, ¿no? O sea, de... de bueno, nos dicen, eh, muy buen día, gracias doctor Tirado por la presentación. Desde su experiencia académica, ¿algún consejo a los dos por la investigación académica en alumnos de educación de nivel superior? Eh, digo, eh, agradezco la pre pregunta, regresa exactamente a la fundamentación de por qué investigación. Yo les puedo decir que en los años que yo fui director, se levantó un movimiento en contra de la investigación. Un movimiento que decía es licenciatura todo a favor de la investigación y desfavoreciendo. Bueno, yo no creo que sea así, y esta pregunta me lleva a eso. Lo es que, eh, digamos, un investigador es el que puede en sus alumnos promoción El que no investiga, pues, ¿cómo va a promover lo que no conoce? Lo que ni le interesa, ni sabe de eso. Entonces, la manera para mí que es fundamental... Es que los alumnos destacados puedan tener conformación. Entonces, para eso se requiere ¿no? que este, tener estos profesores acreditados que, que tengan docencia, los que pueden inspirar a nuestros alumnos a seguir una carrera de investigación. Si no, ¿de a dónde va a salir el ánimo para promover la investigación de quien ni la conoce ni le interesa? O sea, es, eh, es muy claramente, el problema está, creo, allí ¿no? Muy bien, vamos a, a dar ya por terminada esta, esta charla. Pues agradezco al doctor Tirado su. Eh, él decía, ¿no? Que les, le preguntan por sus amigos, pues sí, es el festejo de la UICSE, el doctor Tirado es parte de la UICSE, pues a mí me parece natural que aquí estén los amigos, además los colegas, pues escuchando, eh, pues eso. Muchas gracias por aceptar, muchas gracias por su participación. Ha durado hora y treinta y cinco minutos, que es, que es un buen en la audiencia, y pues, pues no sé si quiera cerrar con algo más antes de que despida la transmisión. No, pues simplemente agradecerles muchísimo a todos ustedes, y como digo, hay muchísimos amigos, mi querida Sarita, no terminaría. Entonces, simplemente un abrazo para todos ustedes, y muchas gracias por estar en, eh, compartiendo estas consideraciones. Muy amable, muchas gracias. Eh, muy bien, esta, esta transmisión eh, presento el doctor Felipe Tirao Segura. Eh, les recuerdo que el próximo viernes 6 de mayo, cambiará a partir de las 4 de la tarde, todos los viernes, y comenzaremos ya a, a dejar eh, las ponencias de gran impacto para irnos entrando ya en, lo, en, pues en los grupos de investigación de, de la UICSE, de nuestra unidad, y comenzaremos con el grupo de investigación curricular, presentará el doctor Miguel Ángel Pasillas, ¿no? Con... con una... de los ...grupos de investigación, pues eso, cómo nos hemos ido consolidando como frente, ¿no? frente pues, a esta cala, a la universidad y a México. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la siguiente semana. La cita es a las 4.